¿Qué onda de Betos? ¿Qué? ¿Qué onda? Eh, ¿O otro, qué? Episodio. otro episodio. Eh, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Eh, ¿no, ¿No calcularon que el chabón que te vende es Luis? ¿Por qué sigue apareciendo? No es Luis, boludo. Para mí es Luis. Amigo, no es Luis. Luis pa tenía. Flaco. <risa> Para mí es Luis. No es Luis, forro. Para mí es Luis. No puede ser Luis porque. A ver. quiero Maltín, ahí está. Vamos, por fin. Amigo, no es Luis. No puedes ser tan boludo de pensar que es Luis. Para mí es Luis. Flaco. Mira. Pero Boy, no, no. Era una mentira la muerte de Luis. En realidad dijo. <ríe> <ríe> no, posta, boludo. Es, es cosa. Es él. El... ese es, el... es el viejo de Luis. <ríe> sí. Lo mataron Luis. No, no, el no, no Luis. <ríe> ¿Qué puedo vender? Un pescado. <ríe> a ver, vamos a vender la lágrima. Los, ah, los ojos verdes creo que la caí porque los puedo haber puesto. velaron. Los puedo haber puesto en el coso, boludo. ¿En qué? Esta máscara de mierda, boludo. Ah, la jefa. Que fue en toda mierda. Cruzarle, ahí Iba en el coso. Ah, ¿no? la maula. No conoce esa página. Yo tampoco. Un rem. Una recadera. Tú has robadas. a robar. <ríe> bueno, ya fue a ver. ¡No! Ah, de ti hablar del trap. ¿Qué onda con el trap? ¿Te gusta el trap? ¿Qué te parece? Y... Es Salgo. Tengo. Pocos. A ver, yo no vengo del palo del trap, pero. Reconozco que hay algunos que me llegan a agradar. ¿no? Ah, ¿qué dice este tú? No, eso es enano de mierda Te machacaré ¿Qué amenazas? Oh, oh, ¿Enano de mierda? ¿De trap qué te gusta a vos? Mm, a mí el trap me gusta el heavy tipo Claro, cards, bueno, el, eh. hard, el más hardcore Bueno, Cosmic no es trap pero tiene una, una... reminiscencia Claro, tiene un, de un aire detrás. Bueno, ¿ves por ejemplo Ghostman? No, no está mal. Pero vos viste el último álbum de Ghost No, no. Es black metal. Que... Pero, bueno, yo, pero por eso a mí me gusta. Pero es es un genio, boludo. No sé lo que es. Es una locura, pero está refampada. ¿Y de bota. acá quién te gusta? De la escena local. Eh, me gustaba Dookie, pero porque lo escuchaba irónicamente, tipo, no lo escuchaba en serio. Sí. Eh, sí, Después, no sé. No es que no me gusta Dookie, pero te juro que es como que. Siento que el trap es como McDonald's. ¿En qué sentido? No es que sea mala calidad a oh, McDonald's, todo el mundo le gusta, es rico. McDonald's. ¿Pero qué pasa? No dura nada. Tipo, una canción, por ejemplo, sacaron Quavon, ¿viste? De, te juro sí. que lo vi primero. Esa canción no se re, está re olvidada, ¿entendés? Es como. Sí, que ya hace, que re fue. Hacen música para que no dure nada, para que sea en el momento, porque suenan todos. suenan como iguales. Eh, bueno, es que son sí, iguales. Sí, suena, pero suena como medio orgánico en algún pero momento. Pero llega un punto en el que ya es como que. Agarran la misma base. Después se sí, sí, sí, sí. sí. Eso ya es pudre, boludo. Entendible y estoy de acuerdo. De acá, los que me agradan porque son un toque distinto es eh, Catiril con Paco Amoroso. ¿Qué mierda es eso? El de Ouske, el de Jala, jala. Después escuchalo. <risa> jala jala. <Y> bueno. <risa> Claro. <risa> no. Eh. Eh, ese es el, el problema del trap, eso no lo conocía, no tengo ni idea. ¿Eso es trap? Es como un trap, pero ahí con el indie, es como que se toca sale. espalda con espalda. Ah. Entonces por eso para mí es un toque más llevadero, pero sí. Vos, Rod, me tenés que decir, encasillar un género que digas, bueno, esto es lo que más me cabe a mí. Las conchas, madre. Ese no lo conozco. ¿Un género que me gusta a mí sí, mucho? Uh, sí, oh, no. complicado. Me gusta mucho, no la electrónica, o sea, me gustaba mucho el... Depende de la canción, boludo. Porque vos dices, a re... Claro, vos uno decís... ¡Ay, oh, me gusta la música electrónica! Y debe... Es no muy que abarcativo. Me... Claro, ¿Sí? debe me bueno, le gusta el punchy punchy. No, por ejemplo, a mí me gusta Justice. Que se si iban para un lado también medio mm. rock, eh, sí. electrónica. Eh, Justice tiene un álbum no, por... que se llama Audio, Disco, Video. Voy a escuchar después. Es muy bueno, boludo. Porque ya se van a la 11, O sea, es como música electrónica con... Eh, con instrumentos, pero guitarras, tipo sí, ya, sí, sí, con, con gente ejecutándolo claro eh, y son franceses, los franceses son unos genios boludo hay buenas bandas no, franceses no no, no. no, no, los franceses son unos... tienen una, el arte en las venas boludo, fuera de jodo. los franceses no, son buenos en, en, en todo lo que sea arte históricamente sí. lo son y, y en la música sí. día son muy buenos y bueno, Daft Punk también son franceses y claro. Daft, Punk, Daft Punk me gusta mucho pero porque lo que tiene Daft Punk es, las canciones de, por ejemplo, las, los primeros dos álbumes, no son, o sea, sí, son de ellos, pero las, los samples, o sea, los, los ritmos y todo eso, sí. la, la, la las música, buses. las bases son de canciones <risa> de los 80, son como... Sí, sí, sí. Y le agarran el ritmo más, y lo hacen muy bien. Más old school. Claro, eso está buenísimo, eso es lo que es ser un DJ en realidad. Que agarran sí. samples y, y hacen música nueva, totalmente nueva, pero le, le agarras el mismo ritmo. Por eso me gusta tanto Daft Punk. Me acuerdo que hubo una época en la que lo odiaban... No, no es que odiaban a Daft punk no me acuerdo que odiaban tipo... ¿Cómo se llama este chico? un ¿Papo? Que odiaba a los DJs. Sí. Que los odiaba como si fuese asquerosamente... Yo creo que lo, a la bueno, música... Cuando discutió con DJ de Sí, sí, sí. Ay, yo creo que eh, una persona que le gusta la música, que de verdad le gusta la música, nunca ve algo negativo en, en algún género, boludo. Yo creo que cuando... Ah, si, si vos sos un, un, un músico... así. Sí, yo eh, hay, hay, obviamente, hay cosas que no te pueden gustar. Que si no lo puedo escuchar, no me lo banco. Pero no le. Por el, no, no ningunearlo. Claro, no ningunearlo. Tenés que ver el, el lado positivo de, de, del arte. O sea, tenés que verlo como algo sí, artístico sí. en yo eso. Yo creo que esa discusión había sido una cuestión de, de, de, la, de que la persona ejecuta. O sea, el chavo lo decía desde el lado de que el tipo había estudiado guitarra y qué sé yo. Y el otro era como que con la bandejita tocaba, según el tipo, tocaba botones y eso era música. Entonces. Claro. Es como algo complejo ponerse a discutir de si. de que él no lo consideraba músico por eso. No, pues, claro, es, es, es muy de necio no considerar a alguien música porque, porque. ¡La puta madre! ¡Maldita sea! ¡Ugh! Estaba Ashley ahí, viste. En el Estaba. León, ¡Ah! ah, la concha de tu madre y llegaste tarde forro. La puta madre, algo atascado, boludo, aquí mis huevos. ¿Dónde, dónde, Leon, ¿Dónde? Para mí, mí está Luis atascado, <ríe> Pero no, aposta que... Ay, ¡Ay, ay, ay, creo que lo vi! ¿A uh, apuntar para el medio? Abajo. Okay. Sí, uh, desde ahí... Creo ahí. ahí. Por ti, boludo. Ahí está. Okay, okay, okay. <risa> no, eso es lo que, lo que no me gusta cuando critican de la música, boludo. Tipo, es música, boludo. Es más, es que, a ver, no hay, la apuesta es esta. No hay nada más lindo en el mundo. Y no es algo que le estoy diciendo por decir. La música es lo más bello que existe. No? Es lo que, eh, creo que la música es el, el, el mayor descubrimiento de la humanidad para mí. Después del fuego. seguramente, después del fuego que lo usaron para, para bueno, para vivir, lo, lo segundo mejor es la música. Sí, culturalmente que, la música es lo Creo que estoy de acuerdo con vos, pero... estoy muy de acuerdo con vos. La música es el descubrimiento más gra... uno de los descubrimientos más grandes obviamente puede gustar la humanidad. Que no, pero bueno, es algo que es Boludo, no hay ninguna persona que diga no me gusta la música. Es imposible sí. que a alguien no le guste la música. Y si no te gusta la música, es porque algún problema tenés. Tipo, ¿Sos sordo, ¿por qué mierda esto es un video? <ríe> ¿Qué pasó acá? <ríe> ¿Qué pasó acá? <ríe> Sí. Se, ¿Qué pasó, boludo? Volvió al 2007 <risa> se, se olvidaron, creo que se olvidaron de hacer eso de No boludo, me olvidé No, boludo, para, para ¿Para con sirvió? No, para mí, ¿no? No, para esto de Resident Evil 1, no, bueno eh. Ya voy a mandar a mandar. Llegamos ma con la fecha de entrada ¡Claro! Mandale la cinemática <risa> de la, <risa> <de> la Play <risa> ¿Qué es? tú? Una cinemática de Harry Potter 3 La de Azkaban ¡Ah, mandale igual, <risa> mío. uy, uy! uy, uy. A la pagarme ¿Soundtrack preferido de película? ¿De película? Sí Uh, ¿Tenés? A ver... Eh, uno que me gustó mucho, pero porque tiene una onda de los 90. Sí. Medio californiana. Sí. No, punk. Tipo, no. Tipo, indie de los 90. La concha sí. de tu madre, Marilyn Manson. Suplets, <risa> suplets, suplets. Uh! Ah, pero bueno, tiene escudo y no se lo rompió la cabeza. Eh, la de Scott Pigrim. Ah, y muchas sí. más igual, ¿eh? Tipo, no es la única. Y no es, o sea, es la que se me ocurre ahora, pero yo sé que me gusta mucho muchas hay, más. Claro, hay muchas que me gustan. Hay muchas, muchas buenas. Bueno, uh, uh, well, con un papa. Uh, yo, uh, uh, ¿Los papas se lutan? ¿El papa eruta? <risa> para mí se luta? ¿El papa se tira pedo? terrible pedo. Eh. Para mí en el Vaticano, de, yo me imagino que debe haber flor de eco, ¿viste? Yo para <risa> mí hacen, hacen competencia de alguien quién se caga más fuerte y se regalan un lingote de oro. <risa> Cada uno. Claro. Uh, le volé la No, astragia. yo eh, ¿so es un track de película preferido. Es muy difícil Pero bueno el Elijo uno eh, Creo que Taxi Driver que sos, Puedes creer que nunca vi Taxi Driver Bueno, es una película que un día Es una película no, que todos me ver. dicen Qué media Que no la hayas visto ¿Por qué? Porque hay gente que dice Que le encantaría verla Como si fuese la primera vez Tengo ese poder, ¿Cómo? ¿entendés? Soy una persona no. que puede ver Taxi Driver Por primera vez Hay gente que dice Tengo en media Creo que no sé quién me lo había dicho Eh... A mí me gusta esa película, es, aparte es una película como la que no, hablamos es... de Grand Levoux, son películas claro, de culto. Claro, una película de culto. Sí, por eso, y yo he visto muchas así, la concha uh, de la... Uff, uh... caminé como un pelotudo adelante. Ah, de... oh, bueno, me lo voy a llevar puesto. <risa> me lo llevo puesto, como si fuera un negocio oh, de ropa No, dos verdes, los verdes, porque... el Che, pero estos salen como. Como pan caliente, dirían, güey, como africano en África. África. África. Uy, mira cómo viene ese. mira cómo viene el papa. Ahí tenés. Yo quiero dejar para el próximo episodio. ¡Come! ¿Cómo es la relación de Road Square con la religión? Oh, heavy. Ahí es complicado. Ahí, ahí se puede llegar. Y sí, complicado. Uh. Casi me vuela el bocho, boludo. Casi me huele a lo locote fuerte, eh. Casi me huele el flequillo. Yo creo que el león lo puede matar, pero no le cortes el flequillo. No me cortes el flequillo, PORQUE está todo mal. ¿Te imaginas el león pelado? <risa> <risa> <risa> me muero. León pelado, por qué león pelado? ¿Dónde esto? no sé qué me pasó, pero estoy pelado. Con barba, se ¿eh? ve como que le quedaría re bien, boludo Una barba bien larga, loco. Yo creo que a la gente fachera le queda bien. ¿no? O sea que sí. Le queda bien el pelado. El pelado con barba que da me gusta. O claro. sea que la, la, la barba potente hay que dejar de crecer una banda Sí, mal. Y cuidarla. Y cuidarla Hay gente que piensa que la barba es así nomás. No, no, no, no, no. no. La tenés que mantener muy parejo Ahí está. Uf, oh, este pelotudo. Suplex. Uff. La granada. Come, boludo, come, come. comé. Uy. Uy. Coger. ¡Patada! No. <risa> ¡Oh! Atrás, ¿eh? Yo de, de pendejo me acuerdo que hay gente que no sabía eso de que hay que matarlos con un cuchillo para robar balas, boludo. Eh, eh. Es un gran consejo. Es un gran consejo. Gente, usen el cuchillo para matar, boludo. Pues. Eh, la puta madre. Salen como rosca de pascua. Salen como fue bajo del agua. Che, pero boludo. No, no, Uf, no. ¿Cómo se vino la ¡No! ¡No! ¡Se tiró una cosa, eh! ¡Ten parado, boludo! Quería dejar acá la cara ¡Oh! uh, What? Oh, ¿Qué? Oh, oh. No, pará. Gente, lo dejamos así para la próxima. Ah, sí. <risa> Habemos papa. <risa> Chao gente. Chao gente. <risa>